Bienvenidos a nuestro canal. Siendo conscientes del estado actual del planeta, nuestro compromiso con él es total. Por eso usamos la informática como herramienta para transmitir a nuestros espectadores la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible. En este canal podremos encontrar vídeos sobre los siguientes objetivos. Educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. Esperamos que os guste y lo compartáis. Nos vemos en los vídeos.